Noticias Video David 1. Saluda desde Asunción, República del Paraguay, a Telecor Sasi, LB81, Televisión, El 12 de Córdoba, el día en que cumplen 60 años de su primera emisión. Muchas felicidades, que Dios les bendiga y les acompañe siempre.